Cuídame, cuídame de la amabilidad forzada, de los ojos vacíos de lágrimas, del verbo sin acción, de la revolución sin corazón. Cuídame del te quiero pero yo primero, de la vanidad de querer tener la razón, de la ternura sin piel, de la vena sin sangre dentro. Cuídame en ti, a la par que yo te cuido en mí, con cada intención, cada paso, con las manos y el alma abierta, con cada célula atenta y cada latido presente, para que nunca lleguemos a ser el vacío de ser.